Hola, amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo diseñar en Corel Draw una tarjeta de presentación doble cara. Al final de este video tutorial, ustedes serán capaces de llevar a cabo un diseño como el que ven en pantalla de manera rápida, fácil y sencilla. Empecemos lo primero que haré es crear un documento nuevo este documento nuevo le voy a decir que sea de 55 por 90 milímetros el modo de color principal en CMYK y la resolución en 300 píxeles por pulgada le voy a decir OK y lo primero que voy a hacer es crear las guías del documento ya que esto es muy importante porque el formato de la tarjeta es demasiado pequeño es decir no es un tamaño de impresión muy grande y necesitamos que nuestros elementos del diseño no queden tan al borde ya que cuando se guillotine la la tarjeta luego de ser impresa no corramos el riesgo de que la guillotina nos quita un pedazo de, de los elementos internos de, de la tarjeta o un, o un pedazo de la información. Para sacar las guías en Corel simplemente me dirijo a la regla y desde la regla jalo una vertical, luego una horizontal y vamos a colocar una por lado en este caso como estamos trabajando en milímetros yo las voy a colocar las voy a colocar de a 3 milímetros para configurar el cero en una esquina se paran acá clic sostenido y lo colocan acá y aquí vamos a colocarlo a tres abajo lo mismo y verificamos que queden que queden bien las guías luego de esto voy a voy a crear un fondo para crear un fondo en un diseño en corel se puede hacer de varias maneras pero generalmente se utiliza dándole doble clic a la herramienta de rectángulo al hacer esto la, la herramienta de rectángulo al darle doble clic me genera un rectángulo del mismo tamaño del documento ahí está y luego de eso le voy a dar clic derecho en este icono para que me quite el color de línea o de filete voy a tomar la herramienta de relleno interactivo le voy a decir que sea un degradado le voy a decir que el degradado sea lineal y para cambiarle el color a este degradado simplemente doy clic acá o bien para cambiarle el negro acá hay varios métodos de color acá pero vamos a utilizar este en el caso del negro lo voy a dejar un gris, voy a cambiarlo por un gris al 40% aproximadamente de acá si queremos podemos cambiar el, el color blanco de la misma manera pero lo vamos a dejar así voy a acomodar el blanco que quede de esta manera y el gris abajo podemos mover acá este controlador para controlar la posición del degradado luego de esto vamos a empezar a colocar nuestros elementos lo primero que haré es crear pues eh, un, un óvalo igual ustedes son libres de hacer el diseño como quieran yo voy a hacer un óvalo lo voy a colocar color Voy a colocar un color rojo, lo voy a duplicar con control D. lo voy a colocar un color azul y voy a seleccionar los dos con Shift. Al seleccionar más de dos, más de una más de un elemento en Corel, automáticamente se me activa esta opción, la cual me permite hacer varias funciones como unir, recortar, soldar, intersectar etcétera etcétera le voy a decir recortar y luego con el resultado lo corro un poco así les voy a quitar el, el color de trazo de filete con shift selecciono ambas formas y le voy a decir menú objeto power clip sin situar dentro de marco yo tengo un video tutorial sobre power clip en la descripción les dejo el, el, el vínculo para que lo vean o, o ahí mismo les va a salir el link si, si, si quieren ver cómo funciona más a profundidad el tema de power clip que en realidad es una máscara de recorte o un clipping mask si yo quiero editar el contenido de este power clip simplemente selecciono el rectángulo y desde acá le digo editar y lo que voy a hacer es colocarle sombra a cada uno de estos objetos selecciono este primero le digo herramienta de sombra coloco la sombra aproximadamente así y ahí ya la tenemos le digo finalizar y ya tenemos nuestra plantilla Voy a copiar este fondo, simplemente lo selecciono, le digo copiar. Voy a crear voy a crear una página nueva para la parte de atrás, para el, el retiro de la tarjeta. Lo pego ahí, lo tenemos ahí listo, me devuelvo acá a la página 1. Y voy a traer un logo que tengo para hacerlo, lo pueden hacer importándolo. Simplemente menú archivo importar. Pueden importar cualquiera de estos formatos que aparecen acá. O simplemente pueden irse a otro diseño abierto en Corel, seleccionan el, el logo que tengan, lo copian y lo pegan. En este caso, luego le voy a colocar un fondo como está en el ejemplo. Simplemente hago un un elipse achatado lo coloco así le voy a quitar el relleno le voy a colocar color blanco y le voy a decir objeto power clip situar dentro del marco voy a editar el power clip voy a coger el el óvalo achatado y le voy a colocar un color Puede ser un gris no, no muy fuerte y lo voy a decir, clic derecho orden y hacia atrás de la capa. Finalizar, y ahí ya está. Si quieren lo pueden correr más. Ya es cuestión de gusto. Y acá está. Ahora para colocar los datos simplemente toman la herramienta de texto, dan un clic y escriben ustedes pueden tener los textos en, en Word o, o en Corel, en otro diseño en Corel en este caso lo voy a pegar Control c lo pego acá voy a pulsar la tecla P, la letra P para que se centre el objeto con respecto al centro de la página lo acomodo voy a copiar este texto también con chiflo lo bajamos aquí está y lo mismo le cambiamos el color ahora para la parte de atrás simplemente Simplemente vamos a colocar un listado de los servicios, en este caso lo tengo en Word. Tienen que tener mucho cuidado con la ortografía, ya que un error les puede salir costoso. Voy a copiar este texto. Toman la herramienta de texto y en vez de dar clic, arrastran. Lo pegamos de nuevo, descartar. los tiramos acá para que quede bien acomodado bajémosle el tamaño y ya lo tenemos y simplemente terminar de de colocarle la información igual lo pueden hacer con la herramienta de texto como ya lo tengo yo simplemente lo pego ahí es el mismo proceso de de, de la primera parte no tiene ningún problema y ahí lo tenemos como observan